Thank <laughs> you. Señoras y señores, buenas tardes. Se acerca al Palacio Municipal los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. para como todos los años a al niño que está en el pesebre del Balcón Municipal para ofrecer oro y y birra. 27 años continuos de ceremonia tradicional de la histórica caballería montada de la Policía Nacional del Perú. Saludan desde sus caballos al niño Dios y van a hacer su ingreso al Palacio Municipal, donde luego en el balcón estarán ofreciendo oro, incienso y mirra al niño Jesús en esta etapa de adoración. Como se sabe, la ciudad de Lima fue escogida como capital del Perú un 6 de enero, justamente la festividad de los Reyes Magos. Por eso nuestra ciudad se llama la ciudad de los reyes y tiene en su corona, en su escudo, las tres coronas de los reyes magos. Vamos a darle un fuerte aplauso a los reyes magos que vienen de Oriente, Occidente y África.